Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a este segundo encuentro virtual de este taller de edición de sonido que estamos haciendo desde San Marcos Sierras para toda la comunidad de Internet. En el encuentro pasado, video que se va a encontrar cargado en las redes sociales eh, cuando lo quieran retomar y volver a, a ver, eh, como con una locución en crudo, que así es como le vamos a llamar a este tipo de locuciones, cuando grabamos en el estudio y no le hicimos ningún proceso, esa pieza se llama crudo. Una vez que editamos esa locución, le agregamos efectos, la comprimimos, le cortamos los espacios, las partes que no queremos y las que sí, vamos a guardar ese segundo archivo como locución procesada. La diferencia entre crudo que es el, la locución sin procesar y el, la locución ya editada, que la vamos a llamar seco. Así vamos a diferenciar estas dos cosas. Hoy vamos a trabajar con una locución que hice con mi voz y que vamos a ver cómo procesarla, cómo mejorarle los sonidos, cómo agregarles efectos y en algunos casos cómo intentar que esa voz no parezca mi voz. Así que vamos a pasar directamente a trabajar con el Soundforge. La idea es que el martes próximo ya empecemos a ver algunos conceptos básicos del de segundo programa de edición, que es el Sony Vegas. Así que esta es la invitación y el inicio de esta segunda clase virtual que estamos haciendo desde la Radio Comunitaria Garabato de San Marcos Sierras para todos ustedes que están ahí siguiendo y aprendiendo junto a nosotros. Arrancamos. Bueno, entonces abrimos el Sony Soundforge y vamos a traer esta locución que les dejé en el Drive. Entonces, esa locución se llama 2408. Así empieza. Vamos a ir a File o Archivo, que es la primera opción a la izquierda. En Open vamos a traer un archivo al Soundforge. En este caso yo lo dejé en el escritorio para encontrarlo fácilmente, pero sería bien que ustedes se creen una carpeta donde vayan poniendo todo el contenido que vamos viendo en este taller, porque si lo dejamos sueltos por la computadora, probablemente se pierdan. Hay una opción aquí en la ventana que estamos viendo, que es el Autoplay, que está aquí tildado abajo. Esta opción lo que nos permite es, sin abrir del todo el archivo que queremos traer, eh, nos permite escucharlo, digamos, escucharlo en previo para saber si ese archivo es el que queremos o no. Y solo alcanza con que esté esta opción apretada y haciendo un clic izquierdo en la pista de audio. Vamos a hacer una prueba. ¿Querés tenernos siempre a mano? Bus bueno, esa es la pista que con la que vamos a trabajar hoy. Y para retomar un poco lo que vimos el martes pasado, lo primero que le tenemos que hacer a esta toma que está en crudo, está sin procesar, así salió del micrófono y entró a nuestra computadora. Lo primero que hacíamos entonces era hacerle un wave hammer. Esta herramienta lo que nos permite es que los picos que quedaron más bajos suban y que los picos que quedaron más altos bajen, estableciendo un límite máximo y mínimo para que no haya diferencia en cuanto a la sonoridad. Entonces, lo que tenemos que hacer, en primer lugar, es seleccionar todo este audio. Que Tenemos dos maneras, o nos paramos al final de la pista y con un clic arrastramos y lo pintamos de negro, u otra opción que es haciendo doble clic siempre en el centro para que se pinte de igual manera. Una vez que tenemos seleccionada toda la locución, vamos a ir a efectos, que está arriba en el medio, y la última opción era wave hammer. Recuerden que teníamos que dejar este compresor en bypass. Bypass significa que este compresor no va a estar activado. Y nos vamos a la parte de maximizador de volumen. Donde lo habíamos configurado en menos 6 y en menos 2. Menos 6, lo que le estamos diciendo es que todos los picos que se encuentren por debajo de menos 6 decibeles los eleve. Y que el máximo posible para estos picos es el menos 2. Una vez que tenemos seleccionadas estas dos opciones, en menos 6 y menos 2, le damos OK. Y vamos a ver qué pasa con la locución. Tienen que observar que los picos más altos van a bajar y al revés. Bien. Una vez que tenemos entonces este proceso hecho, vamos a pasar a escucharlo. Recuerden que va, si vamos haciendo clics en la línea de tiempo, vamos a ver que ese marcador va cambiando. Desde donde estemos parados, siempre va a ser desde donde se reproduzca en caso de que queramos hacerlo. En este caso tenemos que pararnos en el inicio. Y recuerden que con la tecla, eh, con la barra espaciadora del de teclado... Podemos reproducir o con este botón que tenemos acá arriba, que es el play. Así que lo hacemos de esta forma. ¿Querés tenernos siempre a mano? Buscanos en internet. Radiominga.org.ar Bueno, van a notar que hice dos tomas con el mismo texto, pero que en algunas partes sale mejor. Una parte que la otra. Entonces, lo que tienen que hacer en primer lugar es seleccionar una sola toma. Creo que la primera termina acá. ¿Cómo? Radiominga.org.ar Entonces, una vez que tenemos diferenciada la toma 1 de la toma 2, lo que les recomiendo es que en el medio de estas dos tomas, con la letra M, le hagamos una marca. Esto nos permite que visualmente ya sepamos que la marca 01 divide la toma 1 de la toma 2, pero también nos permite seleccionar de manera más fácil eh, una, un audio del otro de la toma para este lado yo puedo hacer doble clic y se selecciona solo esa parte y al revés lo mismo entonces ahora tenemos que dejar este audio cortando y pegando las partes que no queremos, recuerden que para cortar había que Seleccionar la parte que queremos cortar y con la tecla suprimir se elimina. Si queremos volver atrás, control Z y volvemos un paso atrás. O también aquí arriba tenemos un paso atrás o un paso adelante en el caso de que nos hayamos equivocado. Les recuerdo que este programa es de carácter destructivo. Esto significa que con la pista de audio que estamos trabajando, si, si trabajamos sobre la original... Todo cambio que le hagamos a esa pista se va a ver modificado en la original. Esto trae problemas a la hora de, por ejemplo, elegir cortinas que están en nuestra biblioteca de música y que a esa cortina la llevamos al Soundforge, trabajamos sobre ella y después guardamos ese audio final con el nombre de esa cortina o de esa canción. Entonces después esa canción desaparece de nuestra compu y se convierte en un spot publicitario. Así que tengan cuidado con esto. Voy a hacer una breve selección de unas partes y cuando lo tenga hecho nos encontramos otra vez en este video. Una vez que ya seleccionamos qué parte queremos de la locución, nos quedó algo similar a esto de aproximadamente 15 segundos. El tiempo lo marca ahí arriba, ven que empieza en el 0000 después nos marca a los 5 segundos, después nos marca a los 10 segundos y después nos marca a los 15 segundos. Pero si nos acercamos con el scroll del mouse o con las flechas para arriba del teclado, vamos a ver que vamos a ver con más detalle cuánto tiempo lleva cada tiempo de la locución. En este caso, yo seleccioné estas partes de la locución, lo que también le hice fue tanto al inicio como al final, y también entre las palabras. Fui seleccionando los pequeños silencios y eliminándolos. Vamos a escuchar entonces la selección que hice yo, que no tiene por qué ser igual a la que hicieron ustedes. Todo lo que hayan elegido está bien. También lo que hice fue separarlo con marcas, en lo que yo considero que es la primera parte del spot, la segunda parte del spot y la tercera parte del spot. Esto es importante que no vaya todo junto, porque si no va a ser muy cortito. Y está bueno darle espacio entre mensaje y mensaje. Escuchamos entonces la primera parte, o lo que yo considero que es la primera parte de este primer spot. ¿Querés tenernos siempre a mano? Buscanos en internet, radiominga.org.ar Bueno, como ven, le saqué todos los silencios, hice que eso sea solo una frase. Lo mismo con la segunda parte. Noticias, programación, audios y la radio online. Y lo mismo con la última parte, con la última parte del spot. Como radiominga.org.ar Bueno, lo primero que podemos hacer para trabajarlo eh, dentro del programa es minimizar esta pista de audio para que nos quede visualmente más acorde. Vamos a ver en primer medida cómo hacer para que esta voz que ya procesamos de, con el webhammer a intentar con una herramienta que se llama Pitch cambiar el tono de mi voz, que yo no parezca yo. Entonces, para esto vamos a ir a la parte, o sea, con el audio seleccionado, con todo el audio seleccionado, ya que este efecto se lo queremos aplicar a toda la voz. En este caso, vamos a efectos y en la opción Pitch tenemos dos. Una que es Bend y otra que es Shift. Ya vamos a ver ambas. Empezamos por la Bend. Cuando hacemos clic, vemos que tiene una línea amarilla que va y vuelve. Todo lo que está del 0 para abajo es lo grave y todo lo que está del 0 hasta el más 5 es lo agudo. Viene preseteado de esta forma que si le damos preview, que es el botón que está a la derecha en este recuadro, vamos a escuchar este efecto que queremos aplicar. ¿Querés tenernos siempre a mano? Buscanos en internet. Radio. ¿Querés tenernos siempre a mano? Ah, un detalle es que siempre eh, te reproduce los primeros 5 segundos de este audio. O sea que vamos a intentar cambiar este gráfico que vemos. Hace que en este tiempo y espacio el sonido sea más o menos agudo. Lo que estoy haciendo es algo burdo para que puedan darse cuenta del efecto que le queremos dar. ¿Querés tenernos siempre a mano? Búscanos en internet. ¿Querés tenernos? Bueno, entonces se va de grave a agudo, de grave a agudo. En este caso nosotros queremos que todo... ...la locución tenga el mismo tono de voz... ...por lo que estos puntos de intersección... ...se pueden ir eliminando de a uno... ...con el clic derecho... ...sobre cada uno de los puntos... ...y en el botón delete... ...o eliminar... ...vamos a ir sacándolos... ...todos y cada uno de estos puntos... ...para tener un control lineal... ...de este efecto que es el pitch... ...y que nos va a servir... ...para cambiar el tono más grave... ...o más agudo... ...una vez que lo tenemos así... Podemos subir toda la línea directa para que veamos la diferencia de un sonido y el otro. ¿Querés tenernos siempre a mano? Buscanos en internet. Ahí vemos que como lo hicimos más agudo, la velocidad de este audio se aceleró. Pero ahí abajo hay una opción que dice preservar la duración original. Magia. Entonces cuando le damos reproducir, aquí en el preview, vamos a escuchar en, la misma, en el mismo tiempo... La voz más aguda. ¿Querés tenernos siempre a mano? Buscanos en internet. ¿Querés tenernos siempre a mano? ¿Querés tenernos siempre a mano? ¿Querés tenernos siempre? ¿Querés tenernos siempre? ¿Querés tenernos siempre a mano? Bueno. Llevándolo de más agudo a más grave. Ahora, otra herramienta que aparece muy interesante es esta de la izquierda, que es el rango que si lo movemos a más o menos nos va a ir cambiando también la modulación de esta voz. Por ejemplo, la llevo a una parte grave de la locución y lo reproduzco. Querés tenernos siempre a mano. Querés tenernos siempre. Querés, siem querés tenernos siempre. Querés tenernos siempre. Querés tenernos siempre. Querés tenernos siempre. Querés tenernos siempre. Querés, querés, querés, querés, querés tenernos siempre a mano. Querés tenernos siempre. Querés tenernos. Querés tenernos, querés tenernos, querés tenernos siempre a mano. Querés tenernos siempre, querés tenernos siempre, querés tenernos siempre, querés tenernos siempre a mano. Querés tenernos, querés tenernos siempre. Querés tenernos siempre a mano, querés tenernos siempre a mano. Querés tenernos, querés tenernos siempre, querés tenernos siempre a mano. en internet. querés tenernos siempre a mano. Búscanos en internet. querés tener una vez que encontramos el tono de voz que queremos, esto está exagerado, no tiene por qué ser así, estamos jugando con este audio, este audio todavía no va a salir del aire ni nada, podemos jugar como quieran, pueden hacer una parte aguda, una parte grave, eso es un juego libre. Supongamos que es este tono el que elegí, le doy ok y vamos a ver lo que pasa con el audio. Casi nada, pero cuando lo escuchamos vamos a ver este cambio realizado. ¿Querés tenernos siempre a mano? Buscanos en internet. Radio .org .ar. querés tenernos Bueno, yo este audio con esta modulación lo voy a deshacer. Voy a ir para atrás con control Z para que vuelva a su... ¿Querés tenernos siempre a mano? Pero ustedes tienen que decidir un sonido que cambie mi voz y que quede o más agudo o más grave y que no se pierda la calidad de audio. Puede ser sutil, puede ser más brusco. Lo que nos interesa es que jueguen. Segunda parte de esta clase. Vamos a generar y a ponerle efectos a algunas partes de esta locución. Si escuchamos la primera parte, vamos a ver en dónde le, pon le ponemos efectos. ¿Querés tenernos siempre a mano? Búscanos en internet. radiominga.org.ar bueno, solo me voy a quedar con la locución en la parte que dice radiominga.org.ar. Radiominga.org.ar. A ese pedacito de audio le vamos a agregar un efecto. ¿Cómo entonces? Lo seleccionamos desde el inicio hasta el final. Es importante no arrastrar mucho silencio desde el inicio al final. Así solo le aplicamos audio a esta locución y no al inicio de la otra, por ejemplo. ¿no? Entonces... Vamos a seleccionar la parte de la locución que, a la que le queremos agregar efecto. La escuchamos. Radiominga.org.ar Y si abrimos la solapa de efectos, siempre con el audio seleccionado como está, vamos a encontrar que hay un montón de efectos que agregarle, más allá del shift, del de pitch, perdón, que ya habíamos visto hace un ratito. Vamos a empezar entonces por la primera eh, fila de efectos, que es el delay. El delay tiene... En su ventana desplegable, uno simple y un multitap. En el multitap están los más divertidos, por llamarlo de alguna forma. Vamos a ingresar con un clic ahí. Acá vemos que hay muchísimos controles. Pero también trae por defecto algunos efectos preseteados. Con alguno de todos estos, pueden jugar e ir probando cuál es la diferencia. Por ejemplo, este que se llama Catedral 1, le vamos a hacer un clic y con el preview este botón que está a la derecha, vamos a escuchar qué cambio hizo. Punto punto Podemos ir probando con los diferentes efectos que hay. Punto punto si le damos stop, no se vuelve a reproducir. El Catedral 3 también. Punto punto Todos estos efectos... Tienen dos controles fundamentales. Uno está aquí arriba en el tercer lugar, el que es feedback, que es cuántas veces se va a hacer el delay. El delay es una repetición del mismo audio, tipo un, un eco, digamos, llamado más vulgarmente. El feedback es cuántas veces vamos a aplicar ese eco. Y aquí abajo hay una que es delay, que nos dice en la línea de tiempo en qué momento se empieza a reproducir la, la repetición para que se entienda dejo el delay bien bajito bien en cero para que noten la diferencia Radio ahora si yo el delay lo llevo un poco más al medio vamos a ver que la repetición empieza unos microsegundos más tarde Radio lo mismo si jugamos con el feedback se va a, a reproducir más veces o menos Radio bueno, vamos a elegir alguno que más o menos nos guste. Por ejemplo este. Y algo importante es que los volúmenes estén siempre altos. Siempre en cero. Para que este efecto se escuche fuerte y que no pierda volumen. Radio Una vez que queremos este efecto, le damos OK. Para jugar, ¿eh? Entonces vamos a ver cómo queda. Radio Punto ar, noticias. Pero vemos que ahí se montó en la segunda parte porque esta repetición dura más tiempo que la locución solamente. Entonces lo que voy a hacer es dar un paso atrás. Voy a hacer control Z y en este caso vamos a agregarle un silencio a esta locución que es la segunda parte de la locución. ¿Se acuerdan? Entonces aquí nos paramos justo a donde queremos agregar un silencio. Nos paramos con el mouse, hacemos un clic y vamos a procesos, insertar silencio. Y acá nos dice, nos pregunta de cuánto tiempo queremos este silencio. En este caso es un segundo. Si le damos OK, vamos a ver que esta locución se corrió y se generó un silencio en el medio. Bien. Entonces ahora, a la hora de aplicar el efecto delay, vamos también a seleccionar ese silencio para que aplique ese delay. Entonces volvemos. Efectos. Delay. Multitap. El que habíamos elegido era Catedral 3. Le damos Escuchar. Radiominga.org.ar Le subimos los volúmenes a cero. Radio Radiominga.org.ar Y le damos OK. Y ahí vamos a ver cómo justo el delay termina en el momento que le dimos el silencio. Radiominga.org.ar Noticia. Bueno, teniendo esta herramienta en, en claro, yo voy a deshacer también este efecto que le acabo, que le, Radio. Que le acabo de aplicar Radio. y vamos a ver otros tipos de delay que hay en la misma opción multitap. Por ejemplo, uno que utilizo mucho es este que está al final, casi al final, que se llama Stadium, que le da un efecto como si estuviera justamente hablando en un estadio. Radio. Radio. Munda. Munda. Que también lo que nos conviene es subir el volumen a cero para que esa repetición se escuche al igual que la locución original. Radio y le doy OK. Ahí se aplicó ese efecto. Bien. Entonces, tenemos la primera parte ya. Y ahí también lo que vemos es que la marca nos quedó ahora corrida porque le agregamos un efecto que sobrepasa en el tiempo esta marca. Entonces lo que vamos a hacer es eliminar con el clic derecho esta marca y agregarla justo al final del efecto que le aca acabamos de agregar. Y vamos a eliminarle a la parte que viene el silencio para que cuando lo arrastremos no incluya ese silencio. Entonces, la primera parte quedó así. ¿Querés tenernos siempre a mano? Búscanos en internet. Radio Bien. Primera parte. A la segunda parte también vamos a agregarle un efecto diferente. Noticias, programación, audios y la radio online. Y la radio online, ¿cómo? Seleccionamos la segunda parte, vamos a efectos. Y otro efecto que también utilizamos mucho, que está también dentro de Delay, Multitap, es uno que se llama Channel Delay for Stereo Simulation. Esto Quiere decir que simula que nuestra voz sale en estéreo y lo corre a penitas el canal izquierdo del canal derecho, haciendo como un efecto muy FM. Lo escuchamos. Noticias, programación, audios y la radio online. Le doy OK y ya quedó aplicado a la segunda parte. Noticias, programación, audios y la radio online. Vamos a la tercera parte. Como radiominga.org.ar. Al cómo también le voy a agregar un efecto. Repito, esto no tienen que hacerlo del mismo modo. Pueden elegir otras partes de la locución a la que le agregamos efecto. Esto solo a modo de prueba. Agarramos la parte del cómo, ¿cómo? y vamos a efectos y vamos a ver otro que está dentro de chorus. Chorus son como si fueran coros. Aquí hay un montón. Uno muy bueno que es el chip TV, que es el primero. Hace como si fuera una radio AM o una conversación telefónica o algo así. Escuchamos. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? Le saca los graves, le deja los medios y los agudos. Y hace como si eso estuviera off the record, digamos. ¿Cómo? ¿Cómo? También están los flange, que están buenos. Que le agregan como un viaje sonoro de fondo. ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, acá pueden jugar con cualquiera de todos estos eh, efectos de coros que hay. También si le doy cancelar... Vuelvo atrás y vamos a ver otro tipo de efectos que también usamos mucho, que son es el flange barra guagua, que con, los que tocan la guitarra por ahí saben lo que es un guagua, como que le agrega un, un sonido a la voz que va acompañando sin que eso se distorsione. También en las opciones hay muchas opciones, pueden elegir, ir probando con una. Le doy cancelar, voy a buscar otros efectos. Por ejemplo, uno que también se usa un montón es el Reverb, que también les recomiendo que pispeen un poco los diferentes que hay. Los Mediums son los que más utilizamos para radio, que lo que hace es crearle como un ambiente eh, como un ambiente de calle, como un ambiente sonoro. Como si esto no estuviera grabado en un estudio, estaría grabado en un contexto más real, más natural. Por ejemplo, el Medium Hall. ¿Cómo? ¿Cómo? Ven que le da como un final a esa locución. ¿Cómo? radio, minga. Perfecto. Ahí le apliqué entonces a esta partecita del como un reverb. Y a la última parte, que es esta. Radio, minga .org .ar. También le voy a agregar un efecto a modo de prueba. Que para que prueben, que si volvemos a pitch, pero en la opción de abajo, shift, hay una que se llama... No, perdón, no está ahí. Voy a agarrar la última parte y también a modo de prueba les quiero mostrar un tipo de efecto que en realidad no está en efectos, está en procesos, que está dentro de la parte de ecualización. Recordemos, agarro entonces el final de la, de la locución, voy a procesos, voy a la parte de ecualización y acá tenemos tres tipos de ecualizadores, uno gráfico, uno paramétrico, y otro para gráfico. En este caso, el efecto que le quiero agregar es como si esto fuera una conversación telefónica. De hecho, se llama así. Si entramos a EQ paramétrico, vamos a ver que la cuarta opción es Phone Line Effect. Efecto en línea telefónica. Que si lo escuchamos, se van a dar cuenta de lo que hablo. Radio punto punto Entonces, la locución con efectos final quedó así. ¿Querés tenernos siempre a mano? Buscanos en internet, radiominga.org.ar. Radio Noticias, programación, audios y la radio online como radiominga.org.ar. A esta locución, entonces, ahora tenemos que elegirle una cortina para que acompañe en el aire de la radio. Esto es a libre elección. Bueno, yo acabo de seleccionar una canción de Celso Piña, le recorté las partes claras, le elegí un inicio, le elegí un final. Eh, en el encuentro presencial que tuvimos ahí en la Radio La Minga, estuvimos preguntando un poco cuál era el perfil que tenía actualmente musical la radio y ahí los compañeros y compañeras nos decían que se referencian más que nada con el público un poco más grande con la música un poco más vieja pero que tenían intención de que los jóvenes y las jóvenes se sientan referenciados un poco más con la música entonces quizás buscándole algún tono un poco más moderno podemos lograr esto desde las artísticas la canción que yo elegí eh, dura aproximadamente 25 segundos, eh, siempre tiene que durar un poquito más que la locución, que dura 15, para que nos permita jugar un poco con el inicio de la canción y demás. Vamos a escuchar un poco la canción que elegí yo, no tiene por qué ser ni del mismo estilo, ni del mismo grupo, ni nada, es lo que ustedes sientan, lo que ustedes vibren. En este caso es una salsa, que le voy a sacar todo el inicio que tiene de silencio, y vamos a escuchar para ver cómo quedaría esta cortina con esta locución. Vamos a hacer algo muy simple. Vamos a elegir primero la primera parte de esta locución que había quedado con un par de efectos y que dura aproximadamente 7 segundos. Mano, buscanos en internet. Esto vamos entonces a ponerlo en la primera parte de la, de la cortina. Recuerden que teníamos que tener una canción abajo y la locución arriba para poder arrastrar de esta manera la locución a la canción, ¿no? Pero yo no quiero que empiece desde el inicio, sino que le voy a dejar un poquito de música para que este spot empiece. Por ejemplo, una vez que ya empezó el instrumento solo y la banda... Por ejemplo, desde este punto, entonces, lo marco desde donde yo quiero que empiece la locución, marco ese punto con, el, con un clic y voy a arrastrar esta locución, que si la voy arrimando a al punto que yo elegí, vamos a ver cómo se pega y ahí se queda. Vamos a soltar, entonces, el clic y nos va a abrir el mezclador, que dice que del de, lado izquierdo, en este caso tenemos el crudo, la locución de la página, y del otro lado la, la cortina, es el sopiña, tardecita. Ahí... Dejamos la cortina, está en menos 10 dB. Eso quiere decir que va a estar mucho más baja que la, que la locución. Y la locución está arriba por 5 por décimas de decibeles del cero. Y recuerden que aquí abajo teníamos el pre y post fade, que esto lo que decía es... Bien, vos dijiste que la locución va a empezar desde este punto, pero no podemos cortar la canción bruscamente cuando empieza la locución. Entonces, estos controles recuerden que eh, si vamos modificando esta brecha, cuánto tiempo antes y cuánto tiempo después la canción sube o baja desde su volumen original hasta donde queremos nosotros. Siempre redondeamos en 250, 300 hasta 500. Recuerden que 0,500 era medio segundo. O sea, si acá ponemos 1 es un segundo. Pero si ponemos 0,500 va a ser medio segundo de que baje la cortina medio segundo es muchísimo voy a probar con 250 y con 300 para cuando la, la cortina termine le voy a dar escuchar querés tenernos siempre a mano? buscanos en internet querés tenernos siempre a mano? que okay, ahí nos gusta vamos a ver cómo queda esta mezcla querés tenernos siempre a mano? buscanos en internet Radio -minga .org .ar. Para mi gusto quedó muy fuerte la cortina, entonces con control Z vuelvo para atrás, vuelvo a arrastrar la locución y le bajo un poquito más la cortina. La voy a llevar a 14, menos 14. ¿Querés tenernos siempre a mano? Buscanos en internet. Vemos que en el búmetro de la derecha, eso que marca arriba, que dice del lado izquierdo menos 1,5 y del lado derecho menos 1,2 es lo que le falta para llegar al cero. ¿Se entiende? ¿Querés tenernos siempre a mano? Por lo que si subimos un punto más la locución no solo que va a quedar más al frente sino que además nos quedaba rango para subir un decibel más algo, alguna de las dos cosas. Ahí, subiéndole un Decibel a la, a, la, a la locución, vamos a ver que cuando le damos preescuchar, eh, pre vamos a ver cómo en el búmetro se modifica ese rango que nos quedaba. ¿Querés tenernos siempre a mano? Buscanos en internet. Ra ¿Querés tenernos.? Supongamos que lo queremos ahí, entonces vamos a ver cómo quedó la primera parte. ¿Querés tenernos siempre a mano? Buscanos en internet. Radio, Radio la segunda parte que queremos incrustar es esta. Noticias, programación, audios y la radio online. Entonces ahora tenemos que pensar en qué momento va a entrar esta segunda locución. Cuando termina la primera parte le dijimos que la música suba hasta, a su, hasta su volumen original, por lo que tenemos que decidir a dónde va a ir la segunda parte. Supongamos que... Le queremos dejar todo ese tiempo de música para que empiece la segunda parte. Arrastramos, llevamos hasta ahí y escuchamos. Noticias, programación, audios y la radio noticias. Lo mismo, nos deja también subirle un poquito más a la locución para que quede más al frente. Noticias, programación y la radio noticias. Le damos OK y vemos cómo queda. Noticias, programación, audios. Y la radio online. Y yo le dejé ese final, que me imagino que entra justo el final que yo había elegido, que quedaría algo así. ¿Cómo? Radiominga.org.ar ¿Cómo? ¿Cómo? Radio Minga. En este caso podemos subirle un poco más la cortina ya que es el final y no se pierde. Además que es una información que redunda porque ya la habíamos dado antes. Entonces se puede jugar un poco más con el volumen del final y la locución. ¿Cómo? ¿Cómo? Una vez que... Eh, los volúmenes nos convencen, le damos ok, y ya se mezcló todo este spot. Recuerden que si le queda un silencio, al final está bueno borrar, borrárselo, porque si esto lo ponemos en la lista de reproducción de una radio, eh, todo ese silencio va a estar entre spot y spot, y no queremos que eso suceda. Entonces, suprimimos el silencio final, el silencio inicial, y vamos a escuchar cómo quedó esta locución con esta prueba de audio que estamos haciendo. Siempre a mano, buscanos en internet, radiominga.org.ar Noticias, programación, audios y la radio online, ¿Cómo? radiominga.org.ar Bien, una vez que tenemos esta mezcla ya terminada... Eh, no se maten con los detalles y demás, o si tienen tiempo y ganas de jugar, procúrense unos auriculares para no molestar a la gente que está alrededor nuestro. Y jueguen, hagan eh, el spot que quieran, que les guste, que les salga. Está bueno que tenga un máximo de 30 segundos, un spot de este tipo. Y lo que les voy a pedir al final es que cuando ya tengamos toda la mezcla hecha, decidida, qué parte va, en qué lugar de la cortina y demás, le volvamos a hacer un wave hammer. Una compresión final a toda esta a toda esta pista. Entonces seleccionamos, vamos a efectos, wave hammer, volumen maximizer. Y ya había quedado seteado el menos 6 menos 2 para que le dé aún más de gordura a este sonido ya terminado. Le damos ok y lo volvemos a escuchar. ¿Querés tenernos siempre a mano? Buscanos en internet radiominga.org.ar Noticias, programación, audios y la radio online como radiominga.org.ar Bueno, una vez que tenemos este audio terminado, entonces nos gusta cómo quedó con su final y demás, tenemos que guardarlo. Recuerden que como yo en este caso trabajé sobre la pista original de Argentina, vemos que esta pista dice todavía Celso Piña, tardecita. O sea que si yo le doy guardar a esta pista, la canción de Celso Piña va a desaparecer y va a pasar a ser el spot de la radio La Minga. Entonces lo que tenemos que hacer para que esto no suceda es seleccionar todo el audio ya comprimido, editado y decidido, lo arrastramos hacia una parte gris del programa y se va a convertir en, en un audio nuevo, ven que ahí se llama Sound 2 que es como por defecto el programa nos guarda los audios. Una vez que lo sacamos de la pista original a un archivo nuevo, vamos a ir a File Save As que es guardar este y ahí vamos a guardar en la carpeta que creamos o en el lugar a donde queramos este Spot que se va a llamar Spot Página la Minga Y le damos guardar Vemos que ahí lo guarda en MP3 Que es lo que necesitamos ¿sí? Ahí le damos guardar Se procesa el audio Y si ahora vamos al escritorio En el lugar a donde lo guardé Vamos a ver que aquí está ¿Querés tenernos siempre a mano? Búscanos en internet Radiominga.org.ar Radio Noticias Programación audios y la radio online como radiominga.org.ar Bueno, y esta fue la segunda clase virtual de este taller de edición de sonido que empezamos hace dos martes y que se extenderá por seis encuentros más Cualquier duda, cualquier problema que tengan con la instalación de los programas, con no poder aplicar un efecto, con lo que sea, no duden en consultar. Están ahí nuestros teléfonos, nuestros mails para que pregunten. Nos encantaría que manden audios. Recuerden siempre trabajar con auriculares. Eso va a ayudar a la convivencia en el caso de que vivamos con más personas y o animales. Así que me despido desde San Marcos Sierras para todos y para todas. Saludos, gracias. Hasta la próxima.